Hola a todos, bienvenidos al canal Bienvenidos a Gurzander Esta vez hoy un nuevo vídeo en batalla Me pone batalla, batalla Del bosque de Huzgan. vale, Batalla, batalla Venga, vamos a salir con nuestros tanques rusos Hoy seguimos Terminando de fulear el BMP1 BRD 7.3 Y venga, arrancamos Salimos desde la zona de la izquierda Dos zonas, una por defender y otra por conquistar. Bueno, he optado por salir por la parte de aquí abajo, BMP. Ya sabéis cómo suelo yo referirme a este, a este vehículo. La cafetera, la lata de anchoas, poco blindaje. O sea que aquí nuestra gran baza es siempre la sorpresa no es lo más ideal eh, mi recomendación meterte por las calles que ahí rápidamente en cuanto te expones venga vamos ya con cautela si yo he llegado hasta aquí desde el respawn de ellos no tienen que estar muy lejos venga vamos a aprovechar la vegetación Vamos a intentar ya, rápidamente, colocarnos en un buen sitio. Y ojo. Todo tranquilo, parece. Por ahora, todo tranquilo. vamos a hacer un poquito de oro vamos a poner la oreja tanque americano está, sm 26 es lo que oigo hay un tanque pesado primero en aparecer venga, varias marcas en la carretera pero nada por donde estamos Seguimos paraditos vamos a tener que reemprender la marcha venga no, vamos vamos avanzando ah, me había fijado mi compañero mi compañero avanza por ahí. Americano. Uy, cuidado. Las roquitas. Mirad, 32. Venga, yo por aquí, poco a poco. Vamos a empezar a subir esa loma. Y con precaución, poco a poco vamos a ir asomándolo. Venga, tan que pesado puede ser el mismo de antes puede que no venga, a ver qué nos encontramos a aprovechar siempre para echar una visual siempre, ahí está ¿Qué, qué? Ahí hay el movimiento, venga marca uno, otro venga, esos son Tigers tanques alemanes venga, un poco más arriba no veo nada con el lado de la montaña, venga, esta gente se mueve por ahí. Ahí está, ahí está el grueso. El grueso del frente enemigo está por ahí. Dos tanques pesados, un tanque medio, una marca que no se sabe el que va. Uuuh. Febollazo. Venga, va ganando el enemigo. Wow, mira, están. Están todos por ahí. Ah, impacto. Perfecto. La artillería que tira por ahí. Ha hecho impacto directamente la he pulsado venga. venga vamos a ver por ahí qué es lo que pasa es que por el fragor de la batalla voy pensando en una cosa se me olvidó comentar venga no veo nada venga tanque medio ese tío esa marca está ahí tanque medio a ese disparo, por dónde viene? de por ahí pero sigo sin ver nada, venga, un arbolito que cae eso nos puede dar claro, una presencia venga, sigo sin ver nada, muchas marcas quizás estén un poco más atrás de esas casas pero no los veo hombre Cuidado con ese, a ver si se hace Venga, oh, ahí, ese tanque, ahí. pero venga, no tengo perder. Ese, ese que pasa por la derecha, no lo no tengo. Ah, ese está muerto ya. Ah, yo estaba esperando, pero nada. Bueno, se me han adelantado. Venga, otro disparo por ahí. ¿Quién es ese? A ver, tanque alemán. Venga, disponible de artillería, no. Ese está detrás de la casa. No, sí. Ahí está. Se esconde. Casi le disparo. <risa> Normal que no le di. No, ahí está. Ahora sí. Venga, colega. Venga, se me escapa. Vamos. Venga. Estabiliza. Crítico. Venga, vamos, vamos, vamos. Recarga. Venga, vamos a ver. Diselazo. Bien. Objetivo destruido. Bien. Vámonos, de aquí. Si alguien nos ha visto. Es muy posible. Venga, a ver, ¿qué pasa por ahí? Venga, ese tío, un Panther. 350. Venga, impacto crítico, venga, voy a ir por ahí. Bien, perfecto. Estoy dando mucho el cante aquí ya, ¿eh? Venga, mi compañero sigue ahí, esperando alguna ocasión venga compi vamos anímate mucho avión oh, eso, eso suena una estuca sí. ahí lo tienes ya había cantado demasiado a la gallina me había me había cepillado a dos joder no Venga, no voy a salir con el T54, 120, no, venga, ahí está, con mis proyectos perforantes, venga, salimos desde el mismo sitio, vamos rápidamente hacia el lugar de nuestra mortera, o en buen lugar. Para ir esperando. Venga, vamos. No, no te pillo. Demasiado lejos. Venga, otro. Ah, viene esa reacción ya para la ametralladora de, de la torreta va a ser difícil que le haga yo daño la de arriba puede ser que algo sí ahí están mucho pájaro venga a ver ah, es muy difícil es imposible estos bichos bah, nuestros aviones no tienen nada que hacer contra estos bomba uh. oh. madre del señor Madre mía. Bueno, el caso es que no tenido ni que reparar. Es la primera vez que me pega un bombazo. Ha sido cerca. Y no tengo que reparar. Se ve que los árboles se han comido ahí parte de, del daño de esa bomba. Venga. Bueno, vamos a olvidarnos de este episodio. A dar las gracias por la suerte. Y venga. Están marcando ya ese cacajalos ya marca a enemigos que salen ya desde su respawn. Venga, vamos a acercarnos poco a poco. Todavía nos queda un trecho. Venga, parece que mis dos compañeros tienen ahí a rayas a todo el que aparece. No sé que se haya colado alguno por aquí. Malo será. Que de camino al sitio me dejen seco. Vamos, corre. Este tanque, cuando coge, re... cuando coge vidilla, va muy bien. Ahora empieza la cuesta y nos morimos. Vamos perdiendo. Venga, ah, perdiendo. No puede ser. Venga. A la artillería, a ese tanque ligero. Este es mi cadáver. Aquí estoy. Ah, estoy en el sitio. Venga, vamos a ver el pampaneo eh, que hay por aquí. Vamos, esta vez, vamos a intentar. ¿Con esto? ¿Eh? ¿Qué es eso? Panther, venga, Marco, venga, venga, venga, este va a ser, este va a caer rápido Ah, pues ahí estoy, tengo que reparar, pero bueno, venga, vamos Estos dos, Panther, venga, uno, fuera Vamos, el otro, ¿dónde está? Presión un Tiger ¿Dónde está? No lo ve, no lo veo, no lo veo, no lo ve no Ahí está, oh, la mierda Venga, vamos, venga, venga, venga Bien Pensé que no tenía que reparar Hasta que no he parado después del bombazo No me ha cantado como que tenía que reparar Pues eso casi me deja Madre mía, en unas condiciones me sigue diciendo que tengo que reparar Bueno, pues habrá que reparar Pero venga, vamos a avanzar un poco Chacho, estás en forma muy bien. Este tanque me encanta. El T54, sobre todo este. El modelo de 1949 y... bueno, creo que es. Es el que más me gusta. Ahora sí. Venga, una reparación rápida. Ya, bueno, estupendo. Pues esta es la cosa muy volada. Vamos avanzando poco a poco, venga, solamente queda un cazacarros, compañero, ahí a mi izquierda. Así que voy a abrirme un poco más hacia la derecha. Y esta parte de aquí, venga, tengo artillería ya, la voy a cubrir yo. Ese es un buen sitio donde te ha caído. Este tanque es.. Bueno, no lo veo. Venga, vamos a echar un vistazo. Joder, el tío se me pega. Venga, ahí viene. Joder, macho. Con tanto rápido. Vas a delatar. Nada, no veo nada. Pero aquí ya empieza a escasear un poco la vegetación. Y no es muy recomendable. Venga, vamos a buscar un poco más. De cobijo. Eh, Mi compañero disparado. Sí, venga, una marca ahí en el respawn ya, un cuadrante casi 2, 225, pues 500 y pico de metros, venga, ahí están las marcas vamos, caza carros, ahí venga, por ahí se ven disparos, vamos, venga, vamos a, vamos a darle caña, venga, vamos a ver que nos encontramos venga, otro disparo, a ver, a ver, a ver Nada, no veo nada, ese tío, ese cadáver está a... A ver, a ver, a ver, a ver... 500 metros, vale, estupendo, pues... Venga, aquí son 50. Que no sobren unos 50 metritos. No quedarnos corto importante. Venga, vamos a ver, por aquí, por aquí. ¡Vaya! Venga, tú. Perfecto. Joder, cómo ve el tío. Claro, estaba pendiente esa loma venga, ese suelta humo. bueno, pues, pan 5 pero las barras no se mueven, claro solo dos zonas dos antiaéreos, dos tanque, un tanque ligero, un tanque mediano yo sí si tanque medio también, o mediano como he dicho antes, tanque medio, perdón y ese cazajarro que va junto a mí. Y ahí hay un antiaéreo que está saliendo desde el respawn. Pues desde D o salí. Venga, vamos avanzando poco a poco. Esta partida parece que no la estamos llevando en su terreno. Venga, la aviación nuestra si está por ahí pululando. Eso es buena señal. Venga, cadáveres. Ese es el que maté antes. Va, eso hay un disparo ahí abajo. ¿Quién es? ¿Quién es? Venga, mi compañero sigue avanzando. Se anima, se anima. que hay por ahí. A ver, vamos a ver a cuánto está la zona B, 790. Bien, entendido. Ese tío está a más de 800. Esa marca. Y eso... Ah, diario. Ahí justo. Venga, esa marca para mis aviones. La zona B la están volviendo a tomar. No llego. No, estoy muy lejos. Para soltar arti... Ahí.. Artillería. Anteca no de artillería. Estoy muy lejos. Venga, ese antiaéreo está destrozando a mis compis. Vamos a acercarnos. Estoy metiendo ya demasiado en los respawn en el radar de la zona. Y voy a ser un blanco fácil. Venga, a ver por dónde salen. Nada por aquí. Venga, vamos a ver. A ver. Hombre, ahí está. Ese parece que era el anterior de antes. Por ahí va, por ahí va. Venga, marca, marca. Ah, ¿Qué es eso? Mierda, quién. Oh, joder, me he acercado mucho. Venga, nada. Eh, venga, nada. menuda estupidez. Tiene que haberme quedado más lejos. Encima le he dado todo el lateral. Qué desastre. Venga, ahora sí, vamos a salir con el objeto 120. Venga, que estamos acercándonos a ver, mis compañeros. Venga, ahí, venga, venga, venga. Muy bien. Ojo, ahora me toca correr otra vez y llegar al sitio. De flecha, las cargas huecas suelo usarlas bastante menos con el jet aunque también tienen un poder de penetración bastante alto. Me gustan más los proyectiles de este tipo. Bien, bien, bien. bien, bien. Venga, ese que estaba tomando B ha caído pero hay dos antiaéreos y un tanque medio que van avanzando rápido venga, yo muy bien ahora parece que nuestra esta barrita es un poco más grande que la de ellos Joder, todavía me queda un montón de camino por llegar venga esos bombarderos tienen que estar haciendo un buen trabajo si el aire es nuestro eso es muy buena señal un tanque pesado ahí abajo, viejísimos pero, pero lejos es, yo no sé a dónde ha ido ese, venga, corre, no será que nos pillen por aquí ya, no sé si se ha colado alguno, parece que están todos ya saliendo desde el respawn ahí está, tomando B eh. esta va a ser la puntilla vamos venga, objeto. a ver si venga, estamos ahí estamos en el sitio, como digo yo venga, vamos a ver venga, queremos más sangre nada, nada. venga, vamos a ver ese es el cadáver de antes un tigre Este es el respawn Si alguno ha salido Se habrá metido entre árboles pero Ahí se ve Se ve algo pero No No veo nada moverse Por ahí hay T92 desfilando Si lo veo volar Por los aires Ya me pondré en guardia un T26, ese tanque pesado prácticamente acercándose al respawn, venga vamos a estas roquitas a cubrirnos es un buen sitio en el que nos podríamos proteger y tener controlado toda esta área, a ver quién asoma por aquí el morro nada, vamos ST92 prácticamente ha llegado al final. Eso es buena señal. Venga, estupendo. Venga, estamos tomando B. Ya queda poco. A 650 B. Venga, ST92 va por ahí. ¿Qué ha sido eso? Parece que había disparo de ahí de la derecha. Venga, el T92 creo. Creo. Creo que sí, que ha sido el que ha derribado a... Ah, ha destruido a ese. A ese humo que vemos ahí. Una explosión, venga, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Esta casita... A ver, ¿a cuánto está? Telémetro. Más de 980, claro, eso ya lo sé. <risa> Porque cuando mires en diagonal y no estás justo midiendo en línea recta en los cuadrantes, no puedes hacer un cálculo. Exacto, agujímetro, Venga, más cadáveres. El mío estará por aquí. Venga, esto está casi acabado ya. Un y la victoria será Estos están ahí acechando en el respawn. Esto es ya spawn camping. Y desde el respawn no sale explosión bueno, Puede ser la típica explosión que sucede al rato de después de estar un... algún enemigo pues destruido La típica explosión de la munición que todavía sigue ardiendo Venga, avanzamos Madre mía que tardan en tomar B Si esto ya está liquidado hombre, vamos Hasta que no tomemos B, esa barra no va a bajar rápido. Ahí está. El equipo hostil ha perdido todos sus vehículos. Ahora, fin de la partida. Misión cumplida. Séptimo en el equipo. Pero no es todo mal. La partida es la batalla, batalla del bosque de Hürgen. Batalla, batalla. 22.180. 5 objetivos terrestres destruidos, 5 críticos, 10 impactos y un 67% de actividad. Venga. ¡Ah! Oh, ¡Listo! Ya tenemos el T-72B. Bueno, vamos a pedirlo. Vamos a pedirlo, así que, venga, cuesta 740 mil pepinos, venga, pues nada, ya lo tenemos Tripulación, bueno, lo dejamos para otra ocasión Es un 9.7 No me gustaría Venga, investigación A ver dónde nos veremos Venga, entonces 62 Ese me queda pendiente por comprar de arriba no me he dejado ninguno atrás. Este 685 objeto. Va, la hecho más. Venga, vamos al siguiente, el T72B de 1989, Venga, la, la, la investigación de investigación BMP. Venga, 9800. Vaya, 14.000. Venga, vamos, venga, no pasa nada. 14.598. fin. Avanzamos en la investigación. Vamos a por este, el impulsor. Y aquí terminamos. Bueno, pues esto ha sido todo en la batalla, batalla del bosque de Hjurgen. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordaros que abajo en el enlace de descripción tenéis el Discord de nuestro escuadrón Ibis. Y también os dejo el enlace al canal de nuestro compañero Draconianus en Twitch. Esto ha sido todo. Se acabó el vídeo en el, la batalla del bosque de Hjurgen. Y como digo siempre, nos vemos en un próximo. Chao.